Hola, ¿qué tal gente? Bienvenido a tu canal Avance IT. En el día de hoy yo te voy a enseñar cómo yo puedo poner una hoja horizontal en Microsoft Word. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a deshacer todo y voy a poner todo vertical. Ok, okay entonces aquí yo tengo el que yo quiero que la segunda página se convierta en horizontal para que me quepa ese diagrama, ese cuadro que yo tengo ahí, entonces lo que voy a hacer es que voy a dar un clic en la hoja donde yo necesito eh, voltear la orientación, verdad un clic, entonces yo voy a dar un clic en el comienzo, ¿lo ven? al comienzo, entonces me voy a ir en la pestaña de arriba donde dice diseño de página y en algunas otras versiones de Word está disposición, entonces le voy a dar a esa flechita que está ahí cuando le dé a la flechita se va a abrir esta ventanita y yo entonces le voy a dar a horizontal y le voy a decir que de aquí en adelante, y eso lo que va a hacer es que me va a cambiar la orientación de todas las páginas que van después. Entonces le doy a aceptar. Si yo ahora pongo el documento pequeño, veo que la segunda página, miren ahí cómo me cabe, está 100% horizontal, pero también las demás se convirtieron en horizontal. Entonces, ¿qué debo hacer para que las restantes se queden... Suponiendo que yo quiero que siga desde esta, entonces le doy un clic aquí y la voy a poner vertical de ahí en adelante. Entonces voy de nuevo a diseño de página, le doy a la flechita, le doy a vertical y le doy entonces de aquí en adelante. Entonces aceptar y ahí yo tengo entonces mi documento donde mi primera página es vertical, la segunda es horizontal, la tercera es horizontal. Y las restantes, entonces, son páginas verticales. ¿Vieron qué fácil? Nada, señores, así de simple. Eh, espero que les sirva de ayuda. No olviden un, un me gusta y nos vemos en el próximo video.